Estoy preparando ¿Qué? un regalo para mi mamá, para hoy día, oh, El día oh, de amor y de mi amistad. Porque ella me preparó un, un rico la comida y, y ella me ama mucho a mi papá. Y también para mi papá. Feliz día de amor y amistad.